De vuelta al mundo de los hombres, Marco recibió en pocas horas, y a las malas, la bienvenida de la civilización. Un sacerdote se apiadó de él, y se lo llevó a Madrid. Allí, poco a poco, junto a las monjas de un convento, comenzó su rehabilitación. Hermanitas, te hacen el favor y me lo dejan bien limpiecito. Me pegaron un lavado, me pusieron ropa, cosa que yo no podía llevar ropa porque me estorbaba, ¿no? <ríe> Aseado, desinfectado y acicalado, se sentó a la mesa con hambre de lobo. Su comida llegó humeante, con un aroma que despertó sus sentidos metí la mano, me quemé, romp... tiré el plato de sopa y me... ya empezaron a enseñarme cómo se comía. ¿no? y me cogió la mano así y... Y, fanté, y dice, esto se come así, con cuchara, no con la mano, así, y, y, y, y si te quemas, sopla, fu, fu, fu, fu, fu, la verdad que sí, fue muy duro. Chocaba a diario con lo desconocido. El ministro de Trabajo dirige No la escuchaba los sonidos perfectos de la naturaleza. Todo era extraño. Me compraron una radio pequeña. Y yo creía que la gente estaba dentro. Ellos estaban escondidos en unión de su colega el ministro de trabajo y yo mirando por todos los lados no había la puerta para que saliera la gente de la radio no, no, no y yo, ¿por, ¿por qué no tienen aquí encerrado sí. toda esta gente? y cojo la radio me rompí la radio no, y, y, y se callaron todos y digo, hostia, lo he matado a todos y yo, pues, no lo vean asustado se refugió debajo de la cama buscando la seguridad de su vieja cueva su adaptación progresaba lentamente todavía caminaba jorobado y dando saltos y las monjas cansadas de que sus oraciones no surtieran efecto recurrieron a un método no muy convencional amarrarle una tabla a la espalda había que enderezarlo a como hubiera lugar de sí me molestaba pero no fue doloroso porque ellas no estaban todo el día conmigo no me decían que era para ponerme derecho no Ya erecto y con buenos modales, Marcos estaba listo para de una vez por todas dejar de ser un salvaje y convertirse en hijo de. hacer un traje y yo dije, ¿eso para qué? Dice, ¿eso porque va a hacer la primera comunión? Para recibir al Señor, ¿no? A Cristo. ¿Quién será ese Cristo? ¿Y cómo será? Y bueno, yo, ¿no? Totalmente. Madre superior, dice, ¿y tiene barba? Dice, sí. Desbordado de curiosidad, se preparó para el ansiado encuentro con aquel importante personaje. Me ponen todo guapo, me meten en la, una iglesia grandísima allí, en el güey, ¿no? Eh, y todo el mundo, todo aquello en lleno, las monjitas de allí, del pueblo de otro lado, cantándome, tocando el piano, y yo mirando para todos lados, ¿de dónde venía Cristo? Mientras Marcos esperaba en vano la llegada de un señor de carne y hueso, veía al padre que con copas y rezos preparaba la bienvenida. Y yo soy el que a la cena del siglo. Mi dice, cura, bájate y ponte de rodillas, que va a venir Cristo. Oye, que me arriba ahora porque me arriba. Entonces, ahí de rodillas había más gente, ¿no? Entonces pasa con un cacharrito, una copa, y saca una cosa redonda blanca, y me dice: saca la lengua, que voy a recibir a Cristo. Saco la lengua, me mete aquello redondo en la lengua, y aquello me se pegó a andar tiro la boca, y yo: cura, cura, cura, cura. El cristo que salió pegado ahí arriba. Aquellos se derritió. Hasta el padre acabó riendo satisfecho. Marcos ya estaba listo para servir al señor. Ahora le tocaba servir a la patria. En la España de 1967 gobernaba el dictador Francisco Franco y era obligatorio el servicio militar. Marcos se enlistó y lo que había aprendido en la sierra le sirvió para ganarse el respeto de su comandante, quien una noche durante una cacería decidió ponerlo a prueba. ¿Soldados? ¿alguien tiene fuego? Dice: si ¿Quién tiene fuego? Para un cigarro, nadie tenía fuego. El coronel ofreció una caja de cerveza y un cabrito a las tropas si MARCO lograba encender su cigarro sin usar un encendedor. Venga, Marcos. Me fui allá a buscar dos pizarras, seco, bien seco. Niña, Y una vez que aquello que entendió, lo metí. Cuando vieron que salía humo, dije, ya me ha jodido, yo tengo que pagar la cerveza de el cabrito. Bien, la vida del cuartel no le asustaba, pero sí los tiros. Dale, Tanto que el mismo coronel lo mandó de vuelta a casa. Pero lo peor estaba por venir. Al salir del servicio militar, cuando contó su historia, nadie le creyó. La Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. ...o me tomaban por, por medio loco... ...o me tomaban por chalao, vamos, totalmente... No, ...entonces yo me cabreaba mucho porque yo decía la verdad. Había aprendido a andar, a comer, a vestir... ...y a caminar como hombre... ...pero nadie le había enseñado a entender la envidia... ...la malicia y la crueldad de la gente humana... ...como él lo llamaba. Un tipo que es como un niño... Eh, ...que se abre a todo el mundo... ...que, que es muy buena gente y... ...no tiene maldad ninguna. Es una cosa que no se olvida nunca... ...porque yo, la gente humana... Eh, ...se rían de mí totalmente, ¿no? ...porque me decían, sí, que yo sí, iba visto muchas películas. Lo tomaron por tonto... ...abusaron de su ingenuidad... ...hasta que un día, alguien le creyó... ...y escribió su historia. Bueno, cuéntame... Si alguien la escribiera... ...y la gente la viera por escrito... ...en algún, en algún lugar, en algún periódico o en algún libro, estoy seguro que me iban a creer. Él tenía esta condición un poco ingenua, no de que lo escrito es, es, es un peso y es un peso de autoridad, ¿no? y, y entonces le dije, bueno, pues vamos a empezar. Marcos no sabía ni leer ni escribir, pero pensó que si el libro se publicaba, su vida iba a cambiar.